Hola, hola, buenas aquí, Somar comentando un día de la Santa y hoy volvemos con Evil Genius. Este va a ser nuestro capítulo número 12. Si no me falla la memoria, y hoy nos vamos a completar. O vamos a tratar de completar la misión principal Paz en el Mundo, parte 1. parte 1. Tenemos que localizar. Vale, ok, vamos a hacer esto a rodar. Bueno, tenemos que localizar el. el eh, recuperar caos. Vale, en el mapa mundial Entonces, vamos a echar esto a rodar ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo tenemos las investigaciones paradas Con esto Ok, vamos a Uh, vale, tenemos cositas Ah, vale, para los propagandistas Máquinas trabaja perras Menos concentrados estarán Mostrador de encuestas Vale, y bueno, decoraciones varias Entiendo que estás por aquí a piedras, rocas y cosas así Lulo. vale Vale Vale, vamos a meter Un, un mostrador de encuestas Me parece perfecto esto Rollo, aquí en esta zona Exacto Que no moleste mucho Vamos a mover este Mover aquí A este otro lado, vale Vamos a meter máquinas Tragaperras Uh, aquí en medio me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Una primera sala. Esto lo vendemos, ¿vale? Y vamos a meter esto aquí. Otro. Vale, menos nueve. Vamos a meter otro. Vale, eso es. Aquí estas no están operativas. hay forma de arreglarlas. El único motivo por el que pueden venderse es que aún tienen monedas dentro. Vale, bueno, vamos a quitarnos estas de encima entonces. Cajas abandonadas Esto es pues por ganar dinerillo Vale os pues confirmamos Y vamos a darle calor ya Y vamos a ir remodelando esto un poquito más Vamos a sacarnos de... Bueno, antes de sacarnos de medio estos Vamos a... Vale, perfecto Aquí cabe Obvio que no caben las dos No, de ninguna forma Vale, pues vamos a mover este para acá vale, uy cancelar, este para acá también, vale perfecto, y aquí encajan, entonces este lo podemos mover aquí sí, este lo podemos mover aquí, vale, y vamos a plantar aquí, uno de los bueno a ver, reorganizamos esto, así cabe, sí, pero no deja espacio para otro vale, entonces como nos caben así así también nos cabe, perfecto y, oh, qué lástima. Vale, vamos a plantar este aquí. Me gusta. De hecho, así mejor. Es que... Vale, así plantado. Espérate, vamos a poner este aquí y este aquí. Perfecto. Y aquí tenemos sitio porque vamos a vender o vamos a recolocar este de aquí a aquí. No cabe. Vaya, hombre. Movemos este hasta aquí. Este hasta aquí. Seguramente tendremos momentos en los que nos quedaremos sin energía. Porque está remodelándose todo. Pero bueno. Movemos este hasta aquí. Bueno, en vez de mover este de aquí. Vamos a ser listos. Vamos a mover este ya. ¿Vale? ¿O porque aquí no puede? Ah, claro. Porque no deja espacio. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a apurar los metros de la base. Eso es. Vale, y este no puede. Vale, con lo que... Vamos a echarlo dos para allá. Vale, perfecto, confirmamos. Y hay que movilizar todo eso. Ok. Vale, con esto. Una vez eso esté ya, está ya funcionando, ¿qué vamos a coger? Joder, estos están bastante fresquitos Vale, pues nada Vamos a meter Qué cosas de investigación Eso nos interesa ahora uh, uh, Vale, nos hemos ido A hacer la mar has Oh, no <risa> Vale eh, Podemos darle caña Porque hemos perdido toda la energía Vale Venga, y tardarán lo suyo En construir los nuevos Imagino Vale, vale, ok, ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto, vale. Ya hemos vuelto. Vale, descortamos al prisionero, lo vamos a meter aquí, para sacar los informes y volvemos con calma al menú de investigación. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cama grande. ¿Coste descansa más? No. ¿Videojuegos? Aumenta la moral de los birros de ciencia. Muestras de tejido. Es que con estas solo tenemos una por el momento. No podemos investigar de este tipo. Muestras de tejido orgánico. Reduce. Activa las parabólicas. 20.000. Es mejor donde se envían las ondas de radio. Elementos desbloqueados. Repetido radiofónico avanzado. Vale, yo creo que... Me gusta, eh. Me gusta. Vale, vamos a plantar estas. Son 40.000 de coste. Vale, y vamos a meter ahí esbirros a tope a trabajar en ello. Esto está bien. Habrá que sacar más biólogos seguramente. Vale, los podemos poner en esta pared. Me gusta. Ok, teniendo en cuenta, ¿qué más cositas? A ver. Uy, un grupo de investigadores tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está esta gente? Uy, La pasta que saca las tragaperras, eh. ¿Dónde están los investigadores? A ver que yo los vea. Bueno, ahora los encontraremos. Vale, vamos a revisar. Mapa no Mundi. Vamos a poner pausa porque si no, lo vamos a tener feo. ¿Dónde está el artilugio de caos? Eso, eso, eso. Uh, aquí, vale, nuestra la tenemos bloqueada. Aquí no podemos trabajar más. ¿Dónde está? Aquí. Vale, pues vamos a desplegar esto. Porque no se puede ir o no se puede sacar en otro sitio. Así que vamos a irnos para allá. Vale, ahora mismo tenemos cero de transmisión. lo que estaría bien poder meter alguna que otra base. Aquí no tenemos tensión. Estos son seis trabajadores. No, tres trabajadores. Y aquí nos piden tres botones. Vale, vamos a iniciar esta maquinación. Sí. ¿Tenemos alguna otra por ahí? No. ahora Eso es algo que tenemos bastante cuidado, ¿eh? No tenemos prácticamente... Eh, bases mejoradas o bases operativas. Y, y pienso que está feo. Que. Vale, vamos a tirar aquí los tres guardias. Me gusta. Que deberíamos mejorarlo bastante. Vale, vamos a darle calor. Vamos a ver aquí. En objetivos tenemos alguno por aquí. Sí, entrenar técnicos, matar técnicos. Vale. De los secundarios, no vamos a arrancar ninguno. Porque quiero centrarme en el principal. Uh. Vale, ¿Los podemos distraer? Vale, los distraemos y el tercero que lo hemos perdido, aquí. Tendríamos que tener una legión de botones tú para hacer esto funcionar. Pero no va a poder ser, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. A vale, una no nueva no red criminal. criminal? Ok, vaya que nos vamos. Vale, ya arrancamos esto. Necesario red criminal de nivel 2. Uf. Vale, pues necesitamos transmisiones Tenemos energía Bueno, en un principio sí La garra, La penúltima mano de Iván Hacía todo lo que él necesitaba Iba bien para aplastar o pulverizar y triturar Pero no para rascarse o al menos no de forma segura La estrella All faithful Y luego el lanzamisiles de Iván El antiguo lanzamisiles Vale, aquí, maravilloso vale, eh, vamos a poner transmisión, al menos tenemos bastante, ah, espérate vamos a centrarnos en investigación, objetos vamos a meter otro aquí de muestras, esto nos cuesta 55.000 lo cual tenemos dinero para poder ponerlo, aquí no cabe vaya hombre bueno, tenemos bastante pared el laboratorio para poder usar, así que no pasa nada y gastamos 15 de energía Pero bueno, teniendo eso, vamos a meter ahora de... para la transmisión. ¿Dónde está? Aquí, si no me equivoco. Eh, efectivamente. Vale, vamos a meter aquí una poquita de transmisión. Uy. Ahí estamos tontos. Vale. Rotamos. Eso es. Maravilloso. Aquí cabe. Sí. Lo que no sé es cómo lo puedo adaptar. Para aprovechar el máximo de la base Vale, vamos a ponerlo sin calentarnos Vamos a poner uno aquí Otro aquí, pega la pared Aquí sí que se puede Y aquí sí que se puede Vale, de momento vamos a poner estos tres 15 energía, perfecto Podemos sobrevivir, vale, está bien Está bien, está bien Hasta que acabemos de gestionar el cambio De momento la energía la vamos cambiando paulatinamente Y el resto, esta se puede mejorar ¿Por qué están...? A ver, ¿por qué hay algunas que emiten en rojo? Es algo que me perturba. Vale. Y podemos meter más máquinas de estas. Tres de energía cuestan 15.000. Está bien. Vale. La verdad es que dinero tenemos bastante y generamos muchísimo. No somos capaces de llenar los... Despertamos el prisionero. No somos capaces de llenar los... Los depósitos, así que no me preocupa Dentro de lo que cabe está bien eso Vale, ¿qué, qué, ¿qué tenemos por aquí a medias? Atributos Caras conocidas ¿Qué tenemos? Ah, el propagandista, vale Tiene un don para la manipulación, reduce la sospecha y la destreza De la mayoría de agentes, me gusta Vale, ya cada vez Vamos conociendo más Más agentes, está bien eso Vale, sí, ya los tenemos todos Vale, vale, Uf, hay un montón What? Vale, a ver Perfecto, la segunda máquina para los biólogos Gestionamos esbirros Tenemos biólogos en marcha, tres Vale, vamos a meter uno aún más Eso es Perfecto Maravilloso, vale Vale, vale, 29 de energía, 84 informes, está bien. La verdad que por informes no es... Uy. Ah, vale, no podemos ir a la guarida si sí, ya estamos en la guarida. Vale. Dime que podemos. Vale, la mejoramos. Maravilloso. Debería, deberíamos ir mejorando bases... paulatinamente. Vale, esta la podemos mejorar también. Vamos a meter esta a mejorar. Me gusta. Y al fin y al cabo, conforme íbamos... Mejorando las misiones que hay son mejores. Los, los dineros que ganamos son mejores. O sea, ganamos más cantidad de dinero. Entonces, es un win-win. Al fin y al cabo, lo necesitas para mejorarlas. Y, y si las mejoras, pues obvio te dan más cosas, ¿no? Vale. Vamos a meter aquí. Vamos a gastarnos el dinero, que esto siempre está bien. En, en el. En. en la pared, tenerlo todo en la pared ojo, aquí cabe uno, perfecto aquí cabe otro así de lado no porque está en la puerta pero nos podemos quitar de medio todos estos y ponerlos ¿Cu ¿cuánto engancha este? el panel de oro ¿cuánto? aguanta 2000 y este 4000, me cuesta el doble pero mm, ganamos muchísimo espacio vale, vamos a vender estas vale Claro, o sea, tú calcula la cantidad de de espacio que me estoy ahorrando teniendo esto así. ¿Vale? 31.000, confirmamos. Vale, entre las que me quito y lo que voy añadiendo, con eso vamos a... Con, con la sala de tesoro que hay ahora, ganamos una cantidad bárbara de de, de producción, o sea... Vale Vale, eso es, eso es Mejorando redes criminales, vale Ok, vamos aquí, esta la vamos a pillar ya Uh, 6 mercenarios Vale Vamos a volver a la guarida Y vamos a gestionar eso Esbirros, mercenarios ¿Cuántos tenemos? 4 6, vamos a poner Para entrenar ocho Vale, el resto estamos bien Vale Optional objective. Complete. Vale, y vamos a activar este también. Encendemos. Vale, cuidado la energía. 19. Nice. Está, tenemos margen. Nice. Tenemos margen. ¡Uh! Te nos están atacando. What? Vale. y Uh, y barracuda. What do you need? ¿Dónde está este señor? F para centrar con la cámara Ah, bueno, está ahí del chili en la, en la mesa de reuniones Vale, perfecto, perfecto vale. Vale, vale vale, vale, vale El repetidor radiofónico Es que no quiero liarme a meter aquí De todo, porque con el repetidor radiofónico Ya podríamos ahí con eso ¿Hemos capturado agentes? No Vale Ok, pues nos organizamos. Tenemos otra base por ahí pendiente que hemos subido a nivel 2. Que está ya subida... Exacto, pero no le hemos dado misión. Aquí, ¿qué tenemos? Eliminar la tensión. Eliminar toda la tensión. Y por 5 guardias, 15.000 de oro. No, esto nos va a retrasar en la otra. No, esta no nos la quedamos. ¿Y esta? ¿Dos guardias? ¿Dos científicos? ¿Dos botones? No. No, no, no. Es que si nos va a retrasar en los guardias, no... Porque yo necesito guardias para poder sacar mercenarios. Eso está más que claro. Vale, ok, pues nada, eso lo vamos a dejar así. Uh, aquí se puede meter base? No. Uh, nos están atacando, ¿por qué? Anda, no, maravilloso, Iván. Es una máquina. A ver, este técnico, nos lo cargamos porque es una misión. Venga, a trabajar todo el mundo. Se me cuida. Maravilloso. Ok, objetivos opcionales, aquí está. Uh, vale. Eran técnicos, red criminal de sable. Uh, hemos, hemos limpiado bastantes. Uh, extintores. Mate investigadores de smash. Vale. Vamos a meter extintores entonces. En el pasillo. Importante no, no tanto pero Me parece correcto Un extintor Dos extintores Va, Vamos a meter allí el último extintor Que aquí en esta zona creo que hay pocos Vale, perfecto Confirmamos Va, Estamos bien, estamos bien Vale Vale, pues nada, volvemos a... a... A vender. Vamos a meter aquí toda una hilera. Esto me parece perfecto. Vale. Vale. eso no Esa no la vamos a acabar de llenar. Perfecto. Porque hay que dejar cierto espacio. Pero bueno. Solo con lo que nos hemos cambiado. Es que conforme empezamos así con estas cosas. Es maravilloso. Uh, ha llegado un grupo de soldados. Párate, párate, párate. ¿Dónde están? Iván, buen hombre. Venga, si usted para acá. Vale. ¿Dónde está ese grupo de soldados? O sea, han llegado pero sin acabar de llegar, ¿no? Uh, aquí están. Y estos son de Yunque. ¿Vale? Pues nada, no, asesinamos. Son cuatro, tú. Vale. A esta gente no se le puede distraer, eh. Vale, objetivo final completado. Perfecto. Objetivo. Recompensa. Vale. Mata a un soldado. Mata al investigador de Smash. Bueno. Vale. Ya lo conseguiremos entre de poco. Vale. No vamos a tocar cosas de energía por si acaso ahora, pero pronto lo haremos. Sí, vamos a tocar cosas de energía Vamos a vender este Perdemos 10 Claro, es que ahora Así, está bien Así Podemos clavar aquí dos ¡Oh! No cabe de milagro Podemos mover esto Ah, vale Y ahora sí que cabe no, porque... Ah, porque no estábamos dejando acceso al incinerador. Feo, me parece. Vale, lo podemos poner aquí. Eso es. Vamos a tapar esto. Con una piedra. Eso es. Vale, maravilloso. Y ahora podemos meter aquí la segunda fila. ¿Por qué no hay energía? You're running low on power. Build more generators. Uh, ¿Por qué no hay energía? Estamos en 4 de energía. O sea, justito por alguna razón. Vale. Ahí va. Nada, tiene muchísima vida. Está muy bien. Dale, ahí vamos. Vale, perfecto Maravilloso Ahora solo hay que limpiar todo esto de... Escoria, enemiga Y ya está Vale, ¿qué más nos queda? Ya, digamos, ¿Tenemos los seis mercenarios? Importante, sí Vale Mapa mundi Ya, ya, ya ya. Vamos a completar esto Pero ya, Seis guardias y mercenarios oh, Estos son los requisitos 15.000 de oro bueno, será por... Power por... Restored. Dólares Vale No, perfecto vale, Pues vendemos este Sí, y vamos a plantar aquí un par Vale, perfecto, confirmamos Vale, nuevo objetivo opcional Ojo Vale, mata al soldado. Pero. Ah, vale, hemos sacado uno nuevo, no sé cuál es. Mata un saboteador. Vale, supongo. Vale, mapa grande. A ver. ¿cuánto, ¿Cuánto va a tardar esto? Vamos. Cara, hasta que no salgan. Recupera el caos. Es que esta es una inyección de pasta bastante grande. Vale, vamos a meter esta, que son tres botones. No, bueno, nos vamos a esperar. Vale, maquinación completada. Ojo, oh, no ha sido esta. ¿Dónde? Aquí, vale. Seis trabajadores. Es que, visto lo visto, podemos mejorarlo, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? Una más de capacidad de transmisión. Vamos a mejorarla, va. Vale, ahora sí. Uh... Vale, esta es la maquinación que se ha completado. Dios, qué aviso. Vale, elimina toda tensión, elimina toda tensión. Y. Vale, tres guardias, vamos a enviar esto. Al fin y al cabo, como no paramos de. de generar esbirros y de entrenar gente. Estamos bastante bien. Los guardias, a lo mejor, sí que es un poquito cuello de botella, ¿no? Que no. Que no cuidamos tanto a la gente o. Vale, tarea completada. ¿Cuál? Objetivos secundarios opcionales. No. Ah, como no tengamos un, un secundario nuevo, pero no. Vale, vale, ya hemos completado la maquinación. Ok, ahora, aún no sabes cómo funciona el pero sabes que va a necesitar energía y mucha. Genera y almacena de antemano toda la energía que puedas para cuando te haga con el dispositivo. Dios. Vale. Vale, ahora tenemos, estamos trabajando en esta ya. 30 botones, aumenta temporalmente el número de turistas que vienen a la base en 10. Lolo. vale. Me parece correcto. Traemos más turistas y con eso, obviamente, tenemos más gente con la que trabajar vale, eliminar tensión 5 guardias, me da 15.000 y eliminar tensión no, para qué vale, esta es la que se ha mejorado eliminamos tensión, eliminamos tensión eh, no hay más misiones aquí pues nada, si no hay más misiones no vamos a lanzar misiones que no nos interesan, literalmente vale, pues nada, volvemos a la base eh Construye generadores, cinco generadores Vale, vamos a vender esto 1, 2, 3 Y vamos a meter aquí Un, Podemos vender este movemos este, aquí, movemos este aquí Movemos este aquí Movemos este aquí Movemos este aquí Y no cabe otro en este huequecito Vaya. Vale, este lo podemos mover aquí. Supongo que sí. Vale, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Esto va a ser magia con la electricidad. Vale. Bueno. Vale. Vamos a mover este aquí. Como sabemos que tenemos problemas de espacio en este lado vamos a mover este aquí uh, uh, uh, uh. a ver aquí nos cabe uno seguro, aquí nos cabe otro seguro, y ahora con el resto, o sea, cómo podemos hacer para aprovechar esto al máximo vale, podemos meter esto así y así vale, podemos bajar todos estos hasta aquí bueno, este lo podemos meter así Fantástico Y este lo podemos meter así No, así se va a quedar Vale, y podemos meter este Aquí Y aquí Claro, pero para meter este aquí Cojo, hago así, lo giro Y planto otro aquí en medio Y de hecho me daría para plantar otro aquí pegadito No, este no se va a poder plantar Porque bloquea el paso bueno, pero así hemos aprovechado bastante. Vale, confirmamos. Dios, cuánto movimiento de energía. Dale. A ver cómo se va a quedar esto, tú. Vale, hemos pagado salarios. Vamos a meter otro de estos. Aquí cabe. Perfecto. Aquí se añade. Vale, 15.000. Uh, todo el bajón de energía. Venga, recolocando todo. Recolocando todo, chicos. Ha llegado un grupo de investigadores. Vaya hombre, menudo momento. Eh, Iván, por favor. Eh, ¿dónde están los investigadores? Aquí. Vale, distraerlos, distraerlos, distraerlos, distraerlos, eh, ¿se han ido todos los turistas porque literalmente hemos perdido la energía? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Ni confirmo ni desmiento. Vale, pero bueno, de momento hemos ganado bastante espacio y bastante energía. Construir generadores 4 de 5, nos falta 1. Maravilloso, siguiente paso. Es que una entrada al nivel inferior de la máquina del fin del mundo. What? Opcionales. ¿Qué más hemos completado? Nada. Oh. Uh. Vale, vale, vale. A ver. ¿Qué es exactamente lo que nos está pidiendo? Objetivos. Siendo como es el arma más grande del mundo, va a necesitar un montón de espacio. Haz que tus vidrios caben en la sala donde piensas colocarla. Lolo. Comedor, archivo, decoración, armas... Estoy, estoy bastante confuso, ¿eh? Aquí detrás, a lo mejor en este cubículo de aquí. O que se entren desde, desde el refugio, no me parece tampoco mala idea. Rollo toda esta sala. Así. Bien ancha. Vale, confirmamos. Vamos a darle calor. Vale, mientras eso se escava nosotros vamos a ser listos. Vamos a meter... Donde podemos. Vale, se han cambiado, me gusta. Pero no me gusta ninguna de las que me ofreces. Venga, va, vamos a tirar esta de los guardias. Son 15.000 de oro. Iniciamos maquinación y para adelante. Vale, esa es nuestra base. Aquí, ¿qué tenemos? Aumenta temporalmente el uso. No. Has vale, maquinación completada. Eso está bien. Cinco guardias. Diez segundos. Es que son maquinaciones rollo boom. Vale, por 15 informes. Aquí no ha bastado nada. Vale. Vale, aquí estamos también. Vale, esta y nos quitamos a seis trabajadores. Es que no sé si es exactamente esto lo que quiero. Escava que una entrada al nivel inferior de la máquina del mundo. Siendo como si la arma más grande del mundo caso a necesitar un montón de espacio, haz que tus siervos escape en la sala donde piensas colocarlo. De verdad que no sé exactamente a lo que se refiere, ¿eh? Y esto no vale. Y es una investigación, a lo mejor... Conquista el mundo, ¿no? No, no, no... A scheme has succeeded. Que me resulta súper extraño... Es muy poco concreto... O sea, rollo, tengo que ir... Aquí... O algo, o sea, tengo que llegar al nivel inferior De alguna forma Claro, porque esto es al fin y ya... ¡Oh! Aquí es donde tengo que ir Esto es lo que me están pidiendo Tremendos pintarán Me tengo que pegar bajando, ¿no? Vale, pues nada Meteremos... Sí, sí, eh Tiene toda la pinta de que es Aquí, en el piso 1, estos cuatro cubículos son los que tengo que rescatar. Vale, pues nada, vamos a ponernos a tope con el tema de investigaciones. Vamos a subir al piso 4. Vale, que aquí es donde está nuestra base. Que nosotros no hemos echado para abajo en ningún momento. Pero en cuanto se complete esta investigación, iremos para allá y listo. Vale, pues nada, creo que vamos a cerrar el capítulo aquí, nos vamos a despedir con esto y, y ya veremos en el próximo capítulo, la idea va a ser, o sea, con la investigación escoger esto y, y pillar las escaleras para cambiar entre piso, para moverse de un piso a otro Roca resistente, permite a los trabajadores abrirse paso a través de roca más dura Vale, que esto sería como el, el siguiente nivel y, y luego ya esto es como lo máximo, vale bueno, poco a poco Bajaremos, recogeremos eso y, y ya está, veremos cómo continuamos Así que nada, sí, nos vamos a despedir aquí Uy Ah, vale, claro, se van a ir añadiendo Objetivos adicionales Vale, lo dicho